En este vídeo vamos a explicar el proceso de compra tanto de normas como de libros en nuestra tienda de Aenor. Desde el área de clientes podremos registrarnos si ya tenemos nuestras claves y si no darnos de alta como nuevo usuario si aún no lo somos. Una vez dentro de nuestro área privada de cliente podremos ver nuestros propios datos de cliente, mis direcciones de envío, cesta de la compra, mis pedidos anteriores y entrega online. Para nuestro ejemplo vamos a buscar la norma 9001 introduciendo el número en la barra de búsqueda clicamos sobre la lupa o pulsamos el botón de Enter y nos arrojará resultados. Pinchando sobre la norma que nos interesa se nos abre una nueva ventana en la cual nos refleja toda la información relativa a la norma como es el precio, idiomas disponibles y formato. Añadimos a la cesta. Viendo el icono de la cesta vemos que tenemos un ítem que corresponde a la norma que acabamos de incluir. Vamos a continuar buscando un libro relacionado con la norma que acabamos de buscar, introduciendo el número de norma en el campo de búsqueda y dando al icono de lupa o botón enter para que nos muestre resultados. Seleccionaremos el libro que nos interese y pinchando sobre él, igual que ocurre con la norma, nos muestra información relativa al libro. En este caso podremos ver el formato y añadimos a la cesta. Ahora en el icono de cesta veremos que tenemos los dos artículos. Antes de iniciar la compra debemos de aceptar la licencia de uso de los documentos y aceptar las condiciones de venta. En la pantalla que se visualiza vemos información relativa a la facturación. En esta pantalla veremos un resumen del pedido en el cual podremos elegir la forma de pago para finalizar nuestro pedido. Una vez seleccionada nuestra forma de pago daremos a continuar. Esta pantalla que se visualiza es la pantalla de confirmación de pedido. Pulsamos Continuar y al haber elegido la opción de pago de tarjeta se nos abre la pasarela de pago para poder introducir los datos de la misma. Al haber seleccionado tarjeta de crédito, la norma la tendremos ya disponible en entrega online para su descarga. El libro, como es un formato físico, llegará a la dirección que previamente tuviéramos recogida. Muchas gracias, un saludo.